<laughs> <laughs> It's the fucking soda in the track. Si lo ¿Vas a salir? en la montada <risa> Te trono de <en> este disco. <risa> Deportista hace dos horas de ejercicio diario, Dale la vuelta Mueve, muévete como un gusano, Ariel. <risa> andale, andale, andale. ¡Ah, cabrón! Ah, cabrón, espérenme, aguanten, aguanten, aguanten. Yo sí ya me cansé. Así como lo tienes, date la vuelta, Ariel. Sí, Agárrale las manos y date la vuelta. <risa> <risa> ¡Tírate para atrás, tírate para atrás! <risa> <molita> <molita> <molita> Oye, la, la, el la <molita> no mames, no mames, no. No me con. Ya, ya. El a día se como la alfombra No, Vaya, yo que no ve la panza. <molita> Lo siento, pero puedes olvidarte de ser Hokage. Porque soy el más perrona. <molita> ah. <Ay, No. molita> Ay, sí grabeso. ¿Cómo? <risa> Ay. ¡Ay! No se me metió en mosco. <risa> <risa> no. Ah, no. ¡Chariel hizo que tronara mi sudadera, pero no sé de dónde. Échate una contra la si te coge, ¿eh? Ya vi que sí. Tiene <risa> power, wey. ¿Quién va? el ángel contra el Irving. Ah, no más. qué contra el Dani. Que descanse, que descanse, que por su bolsa. ¿Ya? Ya. Ah, chinga. es que ponte, tenga decir hasta hacia los lados patino. Cómo me está el viejo. tú como tienes digo, me dice, Pancho, como yo que tenía arriba tú pudieras irme cargado güey, No me sé levantado. No no sé cómo está. No, no más con Historia <ríe> ya apuesto y Max <ríe> <ríe> Aguas, aguas, que van con todo No, Max, Max. Oh. No se vuelve atarcando, no mames No se va a atarcar, oh, ni al piso no manches, parecen llantas Maldita, abdominales Beso, beso Yo necesito amor, comprensión y ternura Está todo grabado ¿Pero igual? ¿Eh? ¡No! ¿Eh? Con navíos, ah, no necesito un cachetarón con el pie. ¿Sí? Ya con eso tú valierme. Oh, te tumbó a la verga. Es neto. ¿Y cómo es que yo no pude? No manches. Ahí está viendo otra cosa. ¿eh? Ahí, ya, ahí ya no son tiraditas. Levántate. Te, te dijo, ese güey está muy pendejo. Ya mejor te quiso. Sí, no me. juro que esto se pondrá peor, grandulón! Por eso tengo mi guaruda. ¿Quién es tu guaruda? Ustedes. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Ahora tú me no quieres de los huevos? difíciles. Casi de cargados nos veíamos. Veinte minutos después. ¡Oh, moles! <risa> Max, ¿Qué? Lo hice Al fin derroté a sol Se lo ve el asteril ah, ah. Espérate